Hola subs y no subs, soy Sparkyf y les doy la bienvenida a un nuevo video. Este video lo tenía planeado desde hace tiempo, incluso desde antes de que comenzara a planear el de la cosmología. Y aprovechando que ya toqué Smash en mis dos videos anteriores, hablemos de él y terminemos con esta trilogía. Analizando a tabú Respecto a su historia, no hay muchos datos de tabú según los trofeos nació en el subespacio. Pero el Smash Bros. Dojo traducido al inglés dice... First taboo, appears as the existence of subspace. Esto probablemente significa que es la personificación del subespacio, pero no parece realmente afectar en algo a su nivel de poder. Hizo un plan que consistía en llevarse partes del mundo de los trofeos al subespacio. Al final logró su plan, pero debido a la intervención de los luchadores, sobre todo la del rey de Dede y Sonic, fue derrotado y posiblemente asesinado, volviendo todo a la normalidad. Aunque no se sabe si se destruyó el subespacio o solo se revirtieron los efectos de las bombas, aunque es lo más probable, considerando que las partes robadas se manifestaban como burbujas manipuladas por él si quieren saber más detalles de la historia pueden ver este video. que para algo lo hice además quiero visitas en cuanto a la fuerza y la resistencia Tabú al ser el jefe final del que se necesitó que pelearan todos contra él debería ser más fuerte que todos ellos, lo que significa que es superior a personajes que pueden cortar metal, provocar cortes decentes a las bombas subespaciales, romper muros, cadenas, estatuas gigantes, hundir los glaciales del Smash, final de los Ice Climbers, hacerle daño a personas que pueden resistirse grandes caídas, hacerle daño a personas que se resisten grandes explosiones y golpear tan fuerte que puede mandar a personas tan lejos que salen fuera de la vista de los demás, representándose con una estela a lo lejos, lo cual está en alguna parte del nivel edificio. ¿Pero en dónde? Asumiendo que sé lo que estoy haciendo, para que salgamos de la vista debemos aparentemente alejarnos mínimo 9.264,4532 10 milésimas metros, a una velocidad de 22.135,500 milésimas metros por segundos. Además según la Wikipedia Didi es un mono araña. Así que tomaremos el máximo peso que puede tener estos, o sea 11 kilogramos. Con estos datos usamos esta calculadora y sale esta cantidad de julios. Ahora cuánto es esto? Ni idea, pero continuemos. Lo pasamos a kilotones, lo que da esta cantidad y en el simulador no que nos sale 40 metros ahora para hallar el diámetro lo multiplicamos por 2 y sale 80 metros aún no sé dónde es, así que solo cogeré los metros y buscaré en donde parecen dar, dejándolo en edificio medio pero esta es la potencia de la hazaña Tagur debería ser más fuerte que esto así que multiplico por 2 los metros dando 160 metros lo que diremos que sigue estando en edificio medio aunque esto no acaba, sus ondas trofeadoras son más fuertes que él así que multiplicaré por 2 su fuerza Entrando 320 metros, lo que ya pasa a edificio alto. Eso sí, las ondas solo afectan personas, aparentemente no son destructivas. Extra. Hay que decir que no debería escalar de Master Han, ya que Master Han está debilitado de antemano y golpea un campo de fuerza que aparentemente le devuelve su propio golpe. Y tampoco escala a Raikwasa, ya que se es aparentemente un Oudlier. Ahora yendo a la velocidad, esta quizás es la mejor estadística que tiene. Superando a gente que esquiva flechas, las cuales van a 59 metros por segundo. Gente que dejan imágenes residuales superior a Meta Ridley el que alcanzó el Falcon Flier en 6,11 segundos con 3,53 segundos de retraso. Y asumiendo que el Falcon Flyer supera la Blue Falcon por el doble como mínimo, tendríamos 833,3334 metros por segundo o lo que es lo mismo. 2,43. Ya sabiendo la velocidad de la Falcon Flier, la multiplicamos por la cantidad de tiempo que condució antes de que Ridley lo alcance, o sea, 9,634 segundos, lo que da esto. Ahora esta cantidad la dividimos por el tiempo que le tomó a Meta Ridley alcanzarlo, o sea, 6,107 segundos, lo que da esta cantidad que en matches esta cantidad. Esta hazaña es Supersónica Plus. También Tabur debería escalar de Yoshi el cual puede escapar de una bomba subespacial. Ahora bien, el único momento medible de las bombas, es las múltiples bombas de la isla de los antiguos. Cuando Donkey Kong destruye el muro, tenemos una buena imagen de la cantidad de robs en la sala, unos 40, y se necesitan dos por bomba, o sea 20 bombas, además de esto tenemos una escena de las bombas, en las que vemos un total de 17 de estas, una parte de un Rob indicando otra bomba, y un pedazo de un Rob en el suelo debido a una escena anterior, por lo que asumimos que fueron 19 bombas explotando. La Falcon Flyer solo tiene dos minutos para salir del lugar y esta va a 833,3334 metros por segundo. Entonces solo multiplicamos esa velocidad por 120 segundos y nos da que recorrió 100.008 metros y las bombas alcanzaron eso en un segundo aparentemente. Esta cantidad la dividimos por las 19 bombas y nos da 5.263,16 metros por segundo o max 15,34, lo que es hipersónico plus. Sin embargo es inferior a Sonic, el cual como mínimo debería doblar la velocidad de Yoshi al ser supuestamente el más veloz de todos los luchadores con diferencia, lo cual le da a Sonic una velocidad de 10.526,32 metros por segundo o Match 30,69. Ahora promedio la velocidad de Yoshi y la de Sonic para darle un acabo, esto da como resultado una velocidad de 7894,74 metros por segundo o Mach 23,02, lo cual sigue en hipersónico Plus y sus ondas trofeadoras normales deberían duplicar esto, así que las ondas trofeadoras obtienen una velocidad de 15.789,48 metros por segundo o Mach 46.03. No tenemos ningún dato de su durabilidad ya que apenas aparece, así que le pondré desconocido. Es comandante del ejército subespacial y experto en el engaño. Sin embargo, se confía a veces, siendo que esta es la razón por la que todos pudieron reunirse de nuevo para pelear contra él. A pesar de esto, es fácilmente un genio táctico. Entre sus hacks tenemos... vuelo, teletransportación limitada, teletransportación explosiva limitada, control de explosiones, control de energía. Materialización de objetos a base de energía Cambio de forma Cambio de tamaño Rayos láser Creación de imágenes explosivas Manipulación de electricidad Control mental Campo de fuerza junto con reflexión de ataques Ataque de ondas Y por último un control parcial del subespacio, lo que es un control de espacio limitado en debilidades está su confianza tras haber ganado, su incapacidad para salir del subespacio y que sus alas pueden romperse perdiendo stats. Bueno, este es el camino que tomaré ahora en cuanto a vídeos, diría algo como que si no te interesan este tipo de vídeos solo te fueras, pero no creo que nadie de esas personas vería el vídeo hasta el final. Dicho esto, gracias por ver.